Fue que diariamente vez a lleno con tu viejita, yo buscaba la las con tan vítima y Que feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba. O ya no está haciendo nada ahí está tú. Es el, el portugués y están estos aquí en la carretera con el fusil en marcha I don't Qué guapos son los perros, la verdad es que son buenísimos. Esos de las orejonas son muy guapos. También eh, tienen a los perros ahí metidos.